aromáticas rosas africanas, excelente salmón escandinavo o exóticas frutas sudamericanas. El transporte aéreo es la única opción para poder disfrutar cada día de productos procedentes de todo el mundo con máxima frescura y con independencia de las condiciones climáticas. Pero mantener la frescura es un reto. Con productos perecederos, lo que cuenta es la velocidad, el estricto mantenimiento de la cadena de frío y una higiene total. Para conseguirlo, la cadena de transporte ha de mantenerse lo más corta posible y los procesos deben optimarse al máximo. Nosotros en Lufthansa Cargo contamos con una solución de la máxima calidad para cubrir estos requisitos extraordinarios, basada en años de experiencia y reconocida pericia. Fresh TD. Con FreshTD le ofrecemos un servicio de transporte que está por encima de los estándares a nivel mundial. Nuestro experimentado equipo de competencia, cualificado específicamente para este tipo de transporte, vigila en todo momento su mercancía y desarrolla conjuntamente con los clientes soluciones individuales para cada necesidad, desde un embalaje óptimo hasta la ruta de transporte ideal. El equipo está localizable 18 horas al día y contacta proactivamente al cliente en caso de irregularidades. Junto con el Centro de Perecederos en Frankfurt, le ofrecemos una de las instalaciones más grandes a nivel europeo para productos perecederos con 24 zonas de almacenaje diferenciadas, separadas entre sí y con diferentes rangos de temperatura. Gracias a la corta distancia hasta el avión de carga, podemos ofrecerle un procesamiento rápido y con temperatura controlada independientemente de las condiciones climáticas. ¿Desea que su mercancía sea entregada directamente? Sin problema, con la posibilidad de reservar adicionalmente nuestro servicio especial Fresh td 2 door le ofrecemos una entrega directa a los principales mercados de flores y comestibles europeos a través del centro de conexión Frankfurt. Para ello, solo empleamos camiones equipados con dispositivos refrigerantes que permiten el envío bajo temperatura controlada hasta la misma puerta del destinatario. Todos los controles necesarios tienen lugar de antemano. Pescado o carne, frutas y verduras, o plantas y flores. Nosotros, en Lufthansa Cargo, damos cada día lo mejor que tenemos para garantizar que 65,000 toneladas de la mercancía más sensible llegan anualmente a más de 300 destinaciones en todo el mundo lo más frescas posible. Lufthansa Cargo. Networking the World.